Bueno, estamos acá con Tini esto es él, y le vamos a mostrar a Tini fotos de distintos momentos de su carrera. A ver a si ver. se acuerda cuándo, dónde y si por ahí alguna de estas fotos le trae algún recuerdo. Primera foto es esta. Atención. ¿Te acuerdas dónde fue esto? Chile. Sí, muy bien. ¿Viste? Muy bien. Le juro que no, no le dije nada. No, le juro que pongo, no dije nada. Era acuerdo. una entrevista con Radio Disney en Chile. ¿Viste? Mirá me acuerdo, vos. Lo que no me acuerdo tan bien es si estaba, me parece la segunda temporada de Violeta. Me a acuerdo. ver si te acordás de esto. Oh, ¿Te acordás? Ay, por favor. ¿Te acordás? O sea, Martín me Fierro. encanta el momento, pero viste que cuando uno se ve a los 15 es una cosa. Claro, ¿cuándo? esto que tenías 15, sí. ¿recibiste Martín Fierro? Recibí Martín Fierro de, de revelación. Sí. Eh, y yo no lo podía creer. Una locura sea, fue imaginas, eso. ¿eh? Una locura, qué bueno, increíble. qué bueno. Esta es una de mis favoritas, me encanta. Ay, esta fue la foto de, prom de promoción para la película tiene sí. el gran cambio de violeta. Qué linda. Acá hay un gran cambio. Sí, hay un muy cambio. linda, cambio. muy linda. Linda foto. Linda foto. Y ay, tengo esta, a ver si te acordás Yo de me esta. acuerdo de todo, ¿eh? Esta, esta, sí, si no te acordás de esta, esta te tenés que acordar. Eh, bueno, esta fue en Madrid Correcto. el estreno de God of Me acuerdo del peinado de todo, sí, sí, sí, sí. me acuerdo. Fue Los un... vestidos estos no, increíbles, es, sí. ¿se van a ver ahora en Argentina? Se van a ver igual, estamos haciendo bastantes cambios de, ah, de vestuario. Viste bien. que no puedo con mi... Ver, no eh, puedo. A ver si. ¿Y esta chica la conoces? No, ¿para qué? <risa> ¿Se acuerdan? ¿Te acordás de esta? ¿Sabes qué me decían los de, la gente de Disney? Pues. <risa> se ve que me daba timidez que me saquen fotos entonces tenía este tic de levantar los hombros como para esconderme un poco más entonces me decían que los baje porque claro. no se me veía la cara sí, sí, y sí. viste que estoy como Increíble. medio, medio en que porque ni los bajé ni quedó en el medio pero no es buenísimo ver todo esto sí. ver... a mí me gusta me, da, me viste que es eso no se sé, ve a los 15 y no y una más esta este fue en el Luna Park Sí La primera presentación de Violeta Que ni siquiera habíamos hecho Rex Radio Disney Vivo fue sí, esto me me Radio fue y vivo. Y... Sí, Radio Disney Vivo Sí, sí, sí Fue increíble Muy fue, lindo fue Y la locura? gente Sí, porque no nos esperábamos eso Primero que O sea tremendo eso. Salimos y, y No entendíamos nada los, Con los chicos Porque fue nuestro primer show Y de repente estaba Lleno de fans Cantando las canciones fue increíble. E fue ese primer contacto con el público. Así es, Esas primer. cosas, está bueno recordarlas cada sí, tanto, Sí, sí, sí. ¿no? Y los fans me lo recuerdan. Creo sí. que cada vez que pasa un año es como cinco años del Luna Park, no sé qué, la, la, y ellos te recuerdan todo el tiempo las fechas también. Efemérides todo. que ni uno se acuerda, ¿viste? Ellos se saben todo. Más que tu vida sabes claro, no sé, sí. sí, Hoy se cumplen tantos días de que sí. Tini hizo tal cosa. Y decís, ah, sí. bueno, mirá vos, sí, sí, sí, qué bueno. Felicidades. <risa> bueno, gracias, Tini. Gracias. Estuviste muy bien, ¿eh? Repasando la historia. ¿Viste? Por muchos, dentro de unos años volvemos a hacer este repaso Obvio. con sí, todas las cosas increíbles que van a seguir pasando. Dale. Vale,